El mejor equipo deportivo Rafa gol gol gol gol. Rafa, Rafa gol, gol, gol, gol, Gol, Gol, Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. Aquí estamos para presentarles el programa diferente a todos en radio y televisión, el Superdebate, que realizamos de lunes a viernes, de 12 del día 3 de la tarde. Tres horas de puro debate, de pura candela. En 9, 10 AM, la voz del Río Grande y Canela, estéreo 87. .9. Ahí nos pueden sintonizar y en todas las plataformas, en Facebook Live, Rafa Gol al aire, por YouTube estamos en Rafa Gol Linares y eh, nuestra emisora online, www.rafagol.com, emisora también stream, que pueden observar y ver todos los programas y todas las transmisiones de fútbol. Por supuesto, ya esto se acabó, estuvimos esta semana transmitiendo el partido nacional frente al Deportivo Cali, como dice una amiga mía, Pailas. Nacional perdió contra el Deportivo Cali y ahí quedó eliminado. Anoche le ganó al Pereira, Nacional anoche derrotó al Pereira, le repitió la dosis, 5-1, la misma de la Copa Colombia, donde Nacional fue campeón. 5 por 1, volvió a repetirle, o sea que en los últimos dos partidos, Nacional le clavó 10 goles al Pereira. Bueno, eh, a esta hora se está jugando o se estaba jugando el partido entre América en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero frente al equipo del Deportes Tolima pero lamentablemente la lluvia eh, que cae sobre la ciudad de Cali pues no ha permitido que se realice el encuentro probablemente se va a realizar en el día de mañana y bueno, ya también el Deportivo Cali el Deportivo Cali liquidó al Junior 2 a 0 y ya, quedó como finalista del grupo ya el finalista del Grupo de Nacional es el Deportivo Cali. Vamos a ver contra quién le toca al Deportivo Cali. Aspirantes a esa final. Y todos vivos y coleando. Todos vivos y coleando. el Nacional todos se murieron. Está vivo Tolima, está vivo Millonarias y está vivo el América. ¿Contra quién será? Buena pregunta, ¿no? Eh, tema para los apostadores. Claro, ellos cambian y modifican y ponen... Hay que uno menos cree, porque hoy en día el fútbol lo está manejando así. Resultados de la B, en los resultados de la B, uno se ve que, cómo cambian los resultados de la noche a la mañana con el partido de Llaneros y el, de, y el equipo de Unión Magdalena. Eh, pero todo el mundo se centró en Llaneros y se centró, y centró toda la atención en, en Unión Magdalena, pero nadie se puso a ver el otro clasificado, Cortulúa, ¿quién vio Cortuluá? De entradita, el Real Cartagena cometió dos penaltis groseros. De una Fueron penaltis, pero el árbitro ¿qué hizo? Pitarlos. ¿Por qué? Porque puso a ganar, al de, a, puso a ganar de una vez al Cortuluá y lo metió en la final. Pero el tercero, cuarto y quinto gol son peores esos goles que el que hizo Unión Magdalena. Esos también le hicieron calle de honor y le tiraron un tapete rojo y casi le piden autógrafo y la camiseta a los jugadores. Pero nadie, ¿quién ha dicho? Pero como ganó 5-0, entonces dijo, no, ganó 5-0 y pasó. Sí, ellos con 1-0 que ganaba estaba bien. Por eso los dos penaltis los cobró el caracho Domínguez y rápido. Pero ¿quién ha dicho? ¿Por qué no han investigado eso? Y además porque a Real Cartagena también ya tiene antecedentes funestos de jugar finales y abrirse de piernas. Pues ya pasó una vez y ahora vuelve a, a suceder. Pero esta vez nadie dijo, esta boca es mía, nadie se dio cuenta porque como clasificó de una, pero... Esos dos penaltis groseros le, dieron la le daban la clasificación de una, lo que hubiera hecho el Unión Magdalena contra Llanero, si lo quería, había un arreglo ya, pues simplemente hacen lo que hizo eh, Cartagena. Dos penaltis, ganó dos a cero, ya iba clasificado, pero esos tercero, cuarto y quinto gol, uy, no, no, no, qué grosería. Bueno, seguimos en el debate porque esta noche tengo premios, a ver, por favor, vamos a estar entregando premios de ECHITUL herramientas manuales de calidad porque en ECHITUL tenemos ahora nuestro almacén en el centro eh, comercial Florida y también ahí en el sector del hueco hoy vamos a entregar estos dos premios espectaculares este juego de básquetbol para un niño una niña, a ver el papá que se ponga a pila a llamar y tenemos el juego de ollas para una dama, tantas que nos escuchan, vamos, las vamos a premiar esta noche, pero ya reclamaron premios, a ver muésteme, los que ganaron los que han ganado con el Chitul, tenemos, vea, ahí está, toda esta gente ha ganado con el chitul, ahí está la foto, los, los que ganaron van allá, reclaman reclaman el premio, vea, hay fotos, pero hay muchas más fotos, pero listo. Otro premio que ha, bueno, y rec les recuerdo que los domingos está bien, está abierto Hechitul para que la gente vaya y compre todo lo de Navidad, los mejores precios. Eh, estaremos entregando La Comarca, vea, ya es la gente reclamando La Comarca. Hoy también tengo dos sachetas que voy a entregar entre las personas que nos llamen a nuestras líneas. 2, 32, 46, y 01, 8051, 5015, La Comarca. Y también tenemos productos las Otras anchetas, Estas otras anchetas que son Las de alcohol farmacéutical Con todos Con todos estos productos que queremos Entregarles a ustedes El Bicebin sin Tenemos el Blue bee Tenemos el Lin Sport, El Linimento Deportivo Y bueno, y eso viene también con Con eh, Colágeno Y, y otros eh, premios Que están incluidos en la cheta A ver Gente que ha reclamado anchetas, sí, de, de También tenemos muchos ganadores. A ver si me muestran ahí los ganadores de, de, de, de las... No, esta es la comarca. muéstrame las anchetas de... Lo, las anchetas. Esta señora se ganó una ancheta. Hay muchas, pero esta fue la última que entregamos esta semana de Alcos Farmacéutica. También tenemos para entregar... A ver, esta noche, entre las personas que le llaman Los Guayos, los guayos, los guayos, los guayos, el guayo goleador, los minbing, el guayo goleador que viene en, tam, viene en tallas y colores. Hoy están entregando guayos. Los que quieran ganar guayos tienen que llamarme hoy porque voy a estar entregando los guayos de minbing que los consigue en Comfort Tennis y todas las tiendas del de país. Y también tengo este bono de 200 mil pesos para que usted reclame en cobelo el almacén de las corbatas en Medellín, este espectacular bono de 200 mil pesos, ya esta semana, la semana pasamos, entregamos un bono, por favor, ya tenemos el ganador de la semana pasada también ahí, bueno, ya reclamó, espero que usted gane y reclame también esta semana. Bueno, ahora sí, proseguimos en el superdebate. y la pregunta la pregunta de esta noche, eh, ¿cuál es la pregunta, en la voz? Don Rafa Gol, muy sencilla. ¿Cuáles son los técnicos más ganadores de Nacional y del Deportivo Independiente Medellín? Pistas. Todos tres colombianos, porque son de Nacional que lograron la misma cantidad de títulos. Claro que uno de ellos ganó la Copa Libertadores y de Independiente Medellín. Listo, papito. Bueno, ok. Y quiero recordarles algo y es que la Biblia es la palabra de Dios y está llena de muchas enseñanzas y principios que nos ayudan a nosotros a vivir y a triunfar. Por ejemplo, este fue escrito hace más de 3.000 años y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es un principio. Pero hay un líder religioso en el mundo que está... De denostando de la palabra de Dios y la quieren cambiar y la van a cambiar la van a cambiar porque están diciendo que no, que la palabra de Dios ya es muy anticuada que hace tantos años y todavía nosotros estamos pensando en, en, en cambiar pero Jesucristo dijo que maldito a que, cambie una tilde una jota, que añada o corte de la palabra, pero ya hay líderes religiosos que quieren cambiar la palabra de Dios y en Hebreos 13, 8 dice que la palabra de Dios es firme, es ayer, hoy y por los siglos, o sea, no cambia, en la misma de hace tres años, para el día de hoy y para el futuro, para el futuro, y ahí están consignados todas las cosas que van a pasar, pero me llama también la atención un versículo que está en Daniel 7.25, donde dice que se levantará un líder religioso en los últimos días, o sea, esto lo escribió Daniel hace 2600 años, el profeta Daniel, y dijo que ese líder se va a levantar y va a proferir, oiga, palabras contra dios y se le va, y segunda de tesalonicenses 2 4 dice que, se, que es el espíritu del anticristo que se levanta contra todo lo que llama dios hoy están cambiando las costumbres las conductas todo lo bueno que aprendimos así que padres de familia si ustedes no enseñaran a sus hijos otra vez bailas, porque les van a cambiar los conceptos en las escuelas en los colegios y van a pervertir y minar esta generación bueno nos vamos Ahora sí, el debate, la polémica, don Luciano Gustavo, vamos a hablar. Noticia, nacional... ¿Ah? noticia de última hora en Cali. A ver, don La Bo. La noticia, señoras y señores, nos informan es que ha sido reprogramado para el día de mañana, 11 de la mañana, el juego entre América y el conjunto deportivo Cali debido a los problemas climatológicos que afectan la cancha del estadio Pascual Guerrero. Así, don Rafa Gol, que el partido quedará para mañana, 11 de la mañana. Ahí está la noticia. Bueno, muy bien. Entonces, programado el partido, imposible que se jugará hoy. Ahora sí, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad, excelencia. La vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Ya tenemos la fiesta de Navidad y de fin de año. Usted solamente tiene que llamar al Dan Carton. A ver si de pronto quedan cupos y celebre Navidad y Año Nuevo. Y hablamos de la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales, las verdaderas empanadas argentinas, los verdaderos postres del sur en parrilla cambalache, precios especiales para grupos. Parrilla cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito del Poblado, viernes show de tango, reservas a este WhatsApp 301-396-5203 de parrilla cambalache. Bueno, y a estas horas también con Colanta. Los mus. Llegó la época más alegre del año y no puedes quedarte sin tu Navimuc Colanta. Sirven para tomar leche y armar la parranda. Reúne tres sellos de leche, Colanta. Pasa un Mer, Colanta y con 2.300 mil pesitos reclamas el tuyo. Así es de fácil llevarse uno de los tres Navimooks Colanta. Colanta sabe más. Sabe a campo. Revisa términos y condiciones en colanta.com Y también con la Alcaldía de Dabeiba. Del 16 al 19 de diciembre en el Coliseo de Estrezas Dabeibanas se jugará el Mil Ciudades de Fútbol Sala Departamental. La selección de Dabeiba será el anfitrión. Leito Norrego Durango es el alcalde de Dabeiba. Soy Juan Manuel Gómez, ex -arbitro FIFA.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 ¿Tirando la moneda? ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿Usted ya hizo la revisión Por o no? Por supuesto, y me atendieron como un rey, y el carro quedó como un rey. Ah, qué bueno! ¿Y su moto, don Gustavo? Claro, el que piensa salir de vacaciones tiene que ir a CDA Motos San Juan. Está en San Juan, ahí en la fachada verde, llámenos, 604-408-8793, y este celular, 312 680 13 San Juan, número 6913. ...y antioqueños, Itagüí está de fiesta en esta Navidad, hasta el 13 de enero de 2022, este circuito será peatonal y de comercio a cielo abierto hasta las 3 de la mañana, en esta Navidad hay de todo para hacer en Itagüí, compras en la Vía de la Moda, el centro comercial a cielo abierto más grande de Latinoamérica, comer en el Parque Simón Bolívar, distrito gastronómico callejero de la ciudad y actividades artísticas y culturales en la zona centro, con los mejores alumbrados hasta las 3 de la mañana. Bienvenidos a Itagüí, ciudad de oportunidades. Nos vamos para Itagüí enseguida. Don Luciano, el hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares ¿Tres son moscas. ¿Cuántos pares son tres moscas? Pero lo vi con su corazón y su espíritu arrugado esta semana, cuando el Deportivo Cali le pasó el trapito a Nacional aquí en su estadio, en el Atanasio Viral. Anoche ganó, pero esta semana perdió frente al y lastimosamente perdió una oportunidad de clasificar. Buenas noches, Luciano. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Don Gustavo, me trajo el pañuelito hoy porque lo voy a necesitar. <risa> claro que lo traje, ¿verdad? Pero ni crea que lo voy a necesitar porque eliminaron Atlético Nacional. ¿No? Lo necesito por otro motivo sí, que me razón. tiene compungido y triste. La muerte del señor ah, Vicente Fernández. Claro que sí. Porque es que Vicente Fernández es un ángel que pasó por la tierra para hacernos más llevadera la vida, ya cumplió la misión y el Señor lo reclamó. Pasa a la tumba del gran Vicente Fernández. Y no, yo no tengo el alma arrugada por eliminar de Nacional, porque es, que no, porque es que son seis eliminados. Entonces son seis fracasados seguramente, son seis fracasados. Para mí el proceso de Nacional está rodando. En este momento, cortar ese proceso porque perdió una eliminatoria, en una final es cortar algo que ya comienza a marchar, que ya comienza a tomar forma y que tenemos que seguirlo con retoques. Porque es que no todo es perfecto. ¿O ustedes creen que el Deportivo Cali es perfecto? ¿Ustedes creen que el Deportes Tolima, el otro finalista, es perfecto? ¿Ustedes creen? Entonces, per entonces no, yo no me voy a arrugar porque Nacional perdió. Nacional sí perdió uno de los objetivos, pero ganó dos, porque es que en Colombia los equipos colombianos que están en una competencia van por tres objetivos fundamentales, la Copa Colombia, la Copa yo no sé qué, son dos copas, pongámosle la Copa A y la Copa B, sí, señor. la Copa B. Y, la copa, y, y el cupo a copa libertadores esa es la pelea de todos los equipos que están en competencia en nuestro país esa es la pelea de todos esa es la pelea de todos nosotros ganamos la copa B y la presencia en la copa libertadores o no, o se la va a quitar también hoy decía alguien por ahí muy charro que el partido de Pereira nacional ayer era un amistoso no, no era un amistoso, era un partido de competencia era un partido de competencia no era amistoso porque como aquí cuando Nacional gana, gana de chiripa y gana amistosos, y cuando pierde la gran fiesta, para la crónica deportiva, paréntesis, porque es que esto no lo puedo dejar pasar por alto hombre, paréntesis, uh -huh. cuando hablo de crónica deportiva, un cronista deportivo de primerísimo nivel que habla en canales nacionales, tiene la desfachatez de decir al aire, que el realismo mágico, esa famosa figura literaria que se inventaron, es de Juan Gosaín. Hasta el niño de la escuela de primaria sabe que el realismo mágico pertenece al señor Gabriel García Márquez. Hasta el niño de primaria, porque en la primaria nos ponen a ver a García Márquez. Y este señor periodista lo va diciendo sin que se le caiga la cara de la vergüenza. Por Dios. Y yo no sé si el compañero de él se, le, le, le habrá llamado la atención, seguramente que sí, seguramente que sí. Porque está bien que uno se... Ese es el problema por andar metidos en aprender estrategias, no quiere hablar de fútbol, táticas, técnicas, técnicas, yo no sé qué, Fernández, yo no sé cuántas, Marquez, tantas cosas que se, que se dedican de... a aprender, y menos lo principal, ser periodistas y comunicadores sociales. ¿De fútbol? Pues estoy diciendo, estoy diciendo de fútbol que en la campaña de Atlético Nacional para mí no puede ser tirada por la borda porque no es, no es finalista ahora, no es finalista ahora. Esa campaña no se puede tirar por la borda. Es una campaña digna, no decorosa porque no concretó los tres objetivos, pero sí es digna y yo creo que lo más razonable, lo más lógico y elemental que deben tener en cuenta los directivos de Nacional... Es continuar con esa campaña encabezada, sí. encabezada por el muchacho director técnico que fue la cabeza de ese campañón que hizo el equipo, el señor Alejandro Restrepo. Bueno, eh, el campañón campañón no hizo, porque está eliminado. Bueno, esa es su opinión. Ah, sí, claro. No, ¿no? y la de todo el mundo, hermanito. No, no, todo todo el ¿Dónde mundo, está no. Nacional? No, campañón. Usted no es todo el mundo, no, pero campañón. Esa es la opinión suya. Campañón porque ganó la Copa Colombia. Hasta ahí. No más, es como bolillo. En, en 20 días ganó la Copa Colombia y listo. Y, el, y de resto, ahí, ahí está. Señor Osorio, buenas noches, bienvenido al Superdebate. Hola, don Rafa Gol. No, definitivamente estamos sí. locos, hermano. ¿Que por qué? Porque es que el periodista nunca pierde. El periodista eh, siempre se acomoda. Ah, el periodista siempre se acomoda. Mientras que el técnico es el que pierde los jugadores también. Porque hace 15 días el señor González dijo que estarían jugando la final. Pero mire lo que dijo esta semana cuando estuvimos el día jueves en La Mayorista en el Bloque Naranja. ¿Qué dije esta semana? Claro que tengo que llorar. Cuando perdemos lloro porque no me gusta yo? perder. Palabras suyas. Sí porque eso no pero es que, ayer no, es que perdí, perdí. Está escrito, no, ayer no perdí. Ayer no perdí. Ya estaba eliminado. Ayer no perdí. Uf, ya ya le... Ayer no ya estaba eliminado, hermano. Por eso no, no, tenía que llorar la eliminación el jueves, sí. porque fui eliminado el miércoles. Pero no tengo por qué llorar por lo de ayer, o, o, fue, no. o, o, o fue que, o, no. o fue el sueño que no, le no, metimos 5-0 a Pereira. esperemos un momento, Jorge, un O es que estas palabras suyas fueron del ah, jueves, bueno, no se acomode. Bueno, bueno, no va a acomodar, no, si, hoy, si lo va a acomodar porque ganaron un partido. Y el partido de ayer, ¿qué les dio? ¿Cupo a qué? A la no. casa. No, no, no pero la pregunta Era, fue concreta. Esta semana cuando ah, el no no Deportivo nada. Cali, el Cali le pasó no. el trapo Nos al Nacional, trapo fue la Cali. pregunta, no le ganó aquí, y Nos le ganó allá. El el sí, Cali. le pasó el sí, trapo allá y acá ¿no y perdió dos sí, partidos. No, y y la pregunta es, ¿usted ah, no estaba arrugado achantado? No. Y, di, y yo El miércoles, el jueves estaba achantado porque me habían eliminado. Ah. Ayer ganamos. Me reconforta. No, pero esa ya Victoria. estaba eliminado. Usted lo acaba de decir. Ayer ganamos. Eliminado. Ayer ganamos. Me reconforta. Ah, o es que vos mm. no estás achantado y estás muy contento. Yo estaba muy contento. Y a Veloso muy contento. Y a los señores alrededor de ustedes muy contentos. No, no, o, no, o no están no. contentos. Usted está muy conformista. No, no, no están no, no, muy contentos. Y ustedes no están contentos. Y lo que me extraña es el conformismo suyo. No estoy, yo, estoy yo estoy conforme. el estoy con con la de que a Medellín lo me eliminaron. Porque eso no puede ser que Medellín lleve cinco torneos. Mire, ¿a qué entró Alianza Petrolera? Por favor, hoy Millonario lo pasó por no, encima. Señor. Le dio un repaso todo no, el tiempo. Señor. No hicieron un remate al arco, yo no le vi. Alguien no, que me señor. diga si sí, no Alianza lo Petrolera lo hizo un remate encima. al arco. Millonario yo lo sometió no sé. todo el partido, fue lo que yo vi. Yo y no mire, sé y, que, quién entienden ustedes y en por el, repaso. Y en el otro Aquí hablan de unas y palabras en que no, no y las y en el otro grupo, el Deportivo Pereira, que entró? Entonces, equipos que entran a nada. Por eso es mal, pero, ver, pero entraron. La vergüenza para mí. Pero entraron. No, es entraron. O bueno, no están adentro. Pero déjame. Osorio no? termine el concepto de él porque este ya habló, Luciano. Sí, sí. Eh, sí le recuerdo que. Sí, pero cuando hablan de bueno, repaso. Sí, sí. Yo no. sí te hubiera hecho preguntas. Perder allá y, ¿Qué ¿qué allá y en perder en su casa. ¿Qué ¿Qué es, es un, un vergüenza? repaso. ¿Qué es un repaso cuando un equipo pasa por encima del otro, cuando sí, con so la ayudita del señor Ospina cu cuando lo con la ayudita Ospina pasa A cualquiera por encima de, de Ospina. Ospina en el partido 2-1 de aquí el árbitro es incidente en el mercado. Pero Oye, hoy se te estoy hablando de hoy. Ah, estoy hablando termina, del partido, partido de Millonarios frente a Alianza Petrolera. Le, le dio un repaso, lo pasó por encima. Sí, casi Entonces, no gana. Ah, Casi no gana. Pero Millonarios hizo todo para ganar. A mí me gustan esos equipos que atacan y atacan. Que no hacen 10 goles, pero ganó el partido. ganó el partido. Y merecía mucho más. Caso contrario es cuando un equipo amarrete ahí, sale a defenderse y el, y el contrario lo complica. No, no, Millonario salió a hacer su tarea, a atacar. Y esos son los equipos que, que uno quiere que lleguen a la final. Por eso, si Millonario llega a la final, a mí no me extrañaría. Tiene posibilidades porque tiene ocho puntos. Ocho puntos. Y América, América entrando a la cancha, tiene siete. Tiene que ganar el partido para hacer nueve. Y si hace nueve, a América deja casi que con manilla hermano al Tolima. Que tendría ocho puntos. Así que la cosa no está tan fácil todavía en ese cuadrangular con América, con Tolima y con eh, millonarios que tienen todavía las posibilidades. El que sí está eliminado es Alianza Petrolera, que entró a nada. A ver, don Augusto. Y, oiga, y ahorita hablamos de Independiente de Medellín, porque sí, enseguida, hay, hay sí, muchas sí, noticias de sí, Medellín. Sí, espéreme, Sobre vamos a en orden. Para bajarle, para bajar del bus a los, a los mismos creadores de se vendió el Medellín, se va Julio Comesaña y lo reemplaza David González. ¿Dónde se van a meter, hombre? Y ahora contrataron a Felipe Pardo. ¿Dónde se van a meter esos señores, hombre? ¿Ah? Bueno. No se dicen, sino barbaridad y mentiras. Debajo del bus. Aquí los. A ver, de Felipe, a Pardo. Rabagol, a ver, Silvano, Felipe Pardo. Don Rafa, Gol, ¿qué tal, compañero? A ver, sirvano. Bueno, Ay, mire, ya, Rafa, también para recortar, tengo el corazón roto también, lo de Vicente Fernández, ¿no? Es el más grande cantante de, de Latinoamérica, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero, hincha, atención, atención entre otras cosas, hincha de, de las chivas rayadas de Guadalajara. Era Vicente Fernández en todos los conciertos arriba, mi Chivas. Y sobre la pregunta que usted estaba, eh, o, o participación, Rafa, de, de la investigación rápidamente, digamos lo siguiente, del partido de Llaneros contra, arriba contra mi Unión, chido. contra. Llaneros controló Magdalena. Eh, ha dicho la, la Fiscalía General de la Nación no que le, le tomó el caso a la Fiscalía Regional, la trae para Bogotá, la trajo para Bogotá la principal y vienen ya las investigaciones, ya van 48 en enero, testimonios es que sobre lo que pasó. Es que se Seis jugadores del Llaneros no, quisieron dar su, su, no, no, no se quisieron presentar y dice el presidente Ley mayor hombre eh, está bien, tienen todo el derecho a no presentarse y mandar a sus abogados como lo mandaron, pero hombre, la FIFA dice, hombre, colaboren, colaboren en las investigaciones, investigaciones, en este caso deportivas y lo otro, Rafa, se está investigando los últimos cinco minutos del partido porque una cantidad de situaciones en ese partido, papelitos van papelitos vienen de gente que se acercó a la raya etcétera, etcétera, entonces están analizando en estos momentos las sí, cámaras, sí eran papelitos, eran gomas de mascar, bueno, según dijo el técnico bueno, Rafa, y sobre, y sobre Atlético Nacional, pues, uno me pone a ver las estadísticas, por ejemplo, desde que se lesionó Perlaza, porque hay muchas cosas, desde que seleccionó Perlaza Nacional, a excepción del partido de noche, noche bajó nacional. a un 17, a un 14% de producción, o sea, era casi que perla, Perlaza dependiente nacional en ese sentido por el medio campo, ¿no? Pero hay muchas cosas que hemos hablado en los últimos programas, que de pronto no calculó bien la parte física, que no hubo rotación, etcétera, etcétera, pero yo sí digo una cosa, eh, un Ferrari como nacional, fue colocado a manejar por, a un principiante de manejar ese Ferrari. Qué pena con el R3, por ese por no tenía ni, ninguna experiencia profesional y fue, ganó la y fue Copa, colocado no lo mismo. fue colocado Ay, fue no, colocado y lo más grave hay lo, el, lo más grave eh, lo, y lo más grave es que Colocó de asistente a eso otro no principiante, es. a otro principiante. Ese es un sí. tema de pareja que Nacional merece un equipo. Entonces, un técnico aquí entra Maturana ca... no tiene Na... que ver. Nacional de Casa Ustedes ca... que dijeron que ganó Nacional Colombia por soy, Maturana. Estoy en mi, en mi, en mi en No, porque momento. es que sincera el... No, pero, cam... cuesta, pero, pero gran sí gran necesita equipo. un técnico de más, de más, sí, de más recorrido a nivel nacional e internacional. Eso decir sobre eso es oportunismo de decir eso. Sí, sí, sí, bueno, claro, sí, lo que sí quiero recordarle Luciano, ¿saben qué va a parar el, el caso de la Unión Magdalena? eso va a parar no, en los pero usted saben no, sabe qué va a parar que era una venganza de los de la Unión Magdalena contra Fortaleza Entonces hay una rivalidad y hay una pugna entre Fortaleza y el equipo de Llanero entonces Llanero se dejó ganar para perjudicar Oiga, y eh, no, ya lo que están diciendo para perjudicar ¿A quién? Al equipo Fortaleza. Sí, Entonces, es? Pero este, pero, eso es lo que están diciendo, ¿Y este qué pasa? A, a, ahí Magdalena. no hubo dolo, ahí no hubo eh, pero, nada. Pero, pero, no, pero, ahí no pero, hubo, pero en este Fortaleza y, y uno en Magdalena me quedo con Unión Magdalena. Por una razón, el otro fue incapaz. Claro. Oiga, pero. pero un detalle: a, a ver que le va Gustavo de las gomas de mascar. En Junior, porque como aquí no hay memoria para nada, en un partido de Junior también apareció un muchacho. ...usando amoníaco ah, sí. ...para mejorar la vía respiratoria. ...eso quedó en qué... ...eso quedó en qué... ...en lo mismo en que va a quedar... ...el caso de Llaneros... Uh -huh. ...o sea, en nada... ...en Junior, acuérdense que hubo un caso de utilización de amoníaco... ...y el cuento era que eso era para respirar mejor... ...y dijeron los químicos del país... Uh -huh. ...la gente que sabe de química... Claro. ...que el amoníaco es muy peligroso... ...que eso no es para respirar nadie... Entonces, ¿Y, ¿Y eso quedó en qué? No, por eso como hablan de las gomas de mascar de Walter aristizábal de pronto serán gomas de mascar con amoníaco para que <risa> pero le quedara es que, mejor pero la, es que la gente de no. Pero, es que, pero es que el amoníaco no es doping, entonces antes es peligroso Entonces ahí el jugador no está sacando no, ninguna y, ventana, y, y la diferencia es que la aquí la amoníaco. fiscalía Rafa está al frente de la no, Porque el presidente Era, no, no. de Colombia prendió las alarmas y si no dice nada el presidente eso sí, se queda que así, callado pero, el Don presidente Juan Diego Arroyave, buenas noches. Muy buenas Bienvenido noches. Al debate. ¿Qué Hola. piensa de esta charla, de estos conceptos, de este debate? Hola Rafa, buenas noches. Saludo para usted, Hola. para todos los televidentes. No, es que, ay, hombre, ese partido se juega en estos días o lo pondrán en enero, la final de la B. Corto, y Magdalena y, y para de contar, y todo quedó en donde, en donde siempre quedan los temas profundos, investigativos. No es que ni se necesita se jugar el partido. Jugadores. ¿Sabe por qué no se necesita jugar el partido? Porque los dos equipos están en la A. Si lo ratifican en la A, no hay ningún problema. Pero se necesitas aquí en el campeón de la B. Ah, sí. eso, eso, eso por reglamentación por del torneo. Sí, sí. Ah, se necesita saber. Eso. Bueno, de todas maneras, el, el, el tema de estos escándalos, todo esto que ha pasado con el fútbol, nos lleva sino a una cosa, a ir hablando cada más, bajándole más los niveles de popularidad, de los niveles altos que tiene el fútbol colombiano a nivel internacional. Esos niveles de corrupción y todo eso que está pasando, donde se están denunciando todas estas cosas, no llevan sino a eso, a que nuestra imagen a nivel mundial se deteriore y comencemos ya, a, y que comiencen a mirar con otros ojos y eso prácticamente sería pues el, el, el deteriorar, nuevamente repito, el, el tema de la imagen de Colombia a nivel mundial. Bueno, pero lo de nacional, nos parece que Sí, es que, Rafa, qué pena, pero, pero para mí ha sido un campañón de Nacional. Para mí ha sido muy buena campaña de Nacional. Nueve puntos le tomó al segundo al ingreso de los cuadrangulares. Que no le funcionaron las cosas a los cuadrangulares es otra cosa muy diferente. Pero campaña se sí hizo. ¿Y campaña por qué? Porque con todos los atenuantes, todos los problemas que le generaron al equipo, con el con, con todo eso que pasó de la demanda, el no poder inscribir jugadores, el no poder eh, eh, eh, el técnico llegar un técnico nuevo, digámoslo así, nuevo ya a dirigir el equipo y no poder empezar a trabajar como quería trabajar y conseguir lo que consiguió, los resultados se consiguió, es ponderable para Nacional. Lo que pasa es que, que, ¿qué pasó en las finales? Tantas cosas que pudieron haber pasado, tantas cosas que pasaron o que pasan, eso eso no lo saben sino ellos, pero sería un gravísimo error y en eso comparto mucho el concepto anterior, que el técnico debe continuar al frente del equipo, porque esto es un proceso, y esos procesos se tienen que culminar. Que es un equipo grande, que necesita técnico de más pergaminos, pero está haciendo proceso El nacional. El anterior fue está descalificó. Nacional. Porque se un de más experiencia. Pero sí, mire, Guimaraes también <risa> era proceso y salió entonces también. Entonces. Era proceso. Pero eso de sería oh, no. un gravísimo error Guimaraes en este es momento salir de Alejandro no, Recep. Pues estamos hablando Revolución de proceso. De nacional. No. Bueno, entonces, entonces, si lo que piensan es respiro. traer un técnico de... De, de Pergaminos, esperemos que también piensen en hacer unos refuerzos de Pergaminos y no traer los jugadores que están llegando a Nacional, que parece que les pesa la camiseta en algunos momentos de las campañas. Bueno, Nacional termina el próximo, el miércoles el partido el miércoles, con sí. Junior. Ese día es el último partido de También está eliminado Junior. También está eliminado. Y eso claro. no se ocupa el país. Pues, se se el Nosotros no vivimos en Barranquilla. Nosotros vivimos acá. Pero no es mucho pero, pero, un grande del fútbol colombiano, Junior. Pero el día jueves no va a pronunciar en radio ah, con respecto sí, sí. al técnico. ¿A Yo ¿qué no he horas? querido opinar en el programa de, de mediodía. Yo no he querido opinar sobre el técnico desde que qué, cogió. Hombre? Dije que yo lo iba, sí, pero, iba a hablar no dije, de él pero, cuando termine. Sí, y cuando ah, termine. Sí, fácil, Así ah, que de cuando hoy, no, no, porque yo dije, pues no, no. No puedo hablar de él y decir no, Voy fácil. a hablar de él dentro ocho de ocho días acá en televisión. Puede decir lo que quiera, después, no por respeto, perdió. le dije, voy a respetar su campaña. No lo critiqué. No, al contrario, siempre lo ponderé a la vez para que, que ganaran los partidos, sí. que va a tirar claro. eh, Pero desde que él tomó el equipo, no me le pronunció digo, con respecto al señor Y lo dije. Y dije que cu cuando él termina, por cuando eso, termine, ya terminó. no ha terminado, Va porque le falta un, un partido, de, un partido y me pronunciaré con respecto al señor el próximo domingo. Don Elqui, la buenas buena noche, bienvenido al super Hola, don Rafael, el saludo muy cordial para usted, televidentes, internautas. Es que esto no es como se empieza, sino como se termina, y sí, por señor. eso es el fixture del fútbol profesional colombiano. Y hay que darle mérito a un Deportivo Cali eh, independiente como Ese personas. Quiero darle mérito a dos, uno claro, de ellos, el técnico Dudamel y el otro el Teófilo Gutiérrez. ¿Qué hacemos pues? Son eh, eh, personas de categoría que le dieron realce a este Deportivo Cali y de hay, que voz, no hay que decirlo, Dudamel y Teófilo, hay que decirlo abiertamente, le dieron otra cara a este Deportivo Cali. Personas con capacidad que no tuvieron en Atlético Nacional. Porque yo soy de los que piensan que el señor Restrepo debe continuar en el equipo verdolaga. Yo no hablo de procesos, yo hablo más de un proyecto que se tiene en Nacional, porque es que Harlan el rifle que van a hablar de procesos. Yo hablo de un proyecto que se quiere tener en el equipo verde y advierten que llegar este equipo muy lejos en torneos internacionales de nuevo. Mire, uno entiende que el técnico se equivoca por muchas situaciones, porque los rivales ya veían cómo actuaba Nacional y el técnico no tenía un revulsivo. Porque habitualmente eran los mismos cambios en la segunda parte. ¿Cómo? Y porque hubo jugadores, jugadores que bajaron el rendimiento en la etapa más productiva del campeonato. Pero también hay que mirar el vaso medio lleno. Y es que este señor recuperó la alegría porque me tocó desde que se pudo ir al estadio, por lo menos de, del periodista... Fui el primero de este grupo, afortunadamente, y comencé a ver la alegría que sentía el hincha de Nacional al ver un equipo que era una familia, y esto tuvo que ver el señor Restrepo. Y como dice don Luciano, que lo advertí hace 15 días...